Ya estamos llegando a la ciudad de La Plata en esta nueva salida de pesca en busca de las bogas de los malecones de Berizo. en este inicio de temporada, realmente como van a ver en imágenes está en su mejor momento este pesquero, eh, agradecemos el material también al guía Nicolás Quinn quien está saliendo con clientes y está haciendo pescas muy buenas para recomendar muy cercano a Capital Federal 75 kilómetros con excelentes resultados. ¿eh? Como verán, equipitos livianos se disfruta mucho de esta pesca, eh, cañita de 10-15 libras con reel rotativo pequeño, cargado con. puede ser tanza el 0.30 o multifilamento 0.14. En cuanto a la línea, es una línea de dos anzuelos eh, de fondo con plomaditas de 60 gramos tipo palito, anzuelo boguero. Y la carnada que mejor rinde es el maíz también la masa o pasta dulce salamín y algún trocito de carnada blanca como puede ser sábalo también eh, mezclado con bogas están dando excelentes carpas muy grandes muy combativas otra especie que también eh, se puede tener en cuenta así que les recomendamos este pesquero con los servicios del guía nicolás queen ahí le vamos a dejar en pantalla los teléfonos para que puedan comunicarse y reservar una pesca en los malecones de berizo Qué lindo trofeo, amigo. Gracias, papá. Gracias, hermano. Qué linda eh. Qué linda boca, eh. Ya sí, amigo, boca, a Qué a boca, eh. Qué linda boca, eh. Esto es malecón, ¿verdad? Boga. ¡Hermosa boga! Qué ¡Hermosa boga! ¿Qué Ari. Nadie?